Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Isabel, soy monitora de Centros Juveniles de Madrid y hoy tenemos con nosotras a Marina Aranda, que ha sido la jurado del cuarto concurso de Intercentros Juveniles de, de Relatos de Terror. Eh, muy buenas tardes, Marina. Hola, buenas tardes. Bueno, por pues decir un poquillo de Marina, eh, estar atentos y atentas porque va a dar una serie de consejos eh, para, para el próximo concurso del año, que de, del año próximo. Marina, ah, bueno, aparte de haber sido jurado, bueno, ha estudiado teoría de la literatura en la Universidad Complutense de Madrid. Eh, se especializó más tarde en el género fantástico de terror. Lleva dando clases de escritura desde el año 2014 y actualmente tiene una escuela de, de creación literaria. Marina, ¿qué tal cómo vas? Bien, muy contenta por haber participado otra vez en este en este concurso. He leído cosas muy majas. Muy bien, me alegro mucho y soy bienvenida a este espacio. Quería preguntarte, eh, por ejemplo, qué es para ti escribir bien un relato de terror. Pues para mí escribir bien un relato de terror es conseguir que el lector pase miedo. Que pase miedo ahí, he visto muy algunas confusiones entre miedo e inquietud, ¿vale? Pero los buenos relatos de terror lo que hacen es poner los pelos de punta. Tenemos que pasar miedo, ¿no? Si no, sí. miedito no, miedo de verdad. ahí de verdad. Eh, bueno, como jurado de concurso y como especialista en la materia, ¿qué criterios literarios utiliza para, para valorar lo, los relatos? Pues utilizo por un lado criterios técnicos, es decir, cómo han utilizado los escritores las técnicas narrativas para crear el terror, que las tienen dos particulares, que es el, el uso de la identificación del personaje con el lector, ¿vale? Bueno, perdón al revés, del lector con el personaje, con las emociones del personaje, el miedo del personaje, y por otro lado el uso de la atmósfera para subrayar esas sensaciones y ese miedo. ¿Cuáles son los errores más comunes que has visto en los relatos que, que han presentado? Pues, sobre todo, que muchos relatos se han, se han centrado más en desarrollar toda una historia que en provocar la sensación de terror. Cuando es un, estamos hablando de relatos de 300 páginas, eh, perdón, de 300 palabras, relatos muy cortitos, en los que no se debería perder tiempo, entre comillas, en contar toda la historia. Entonces, visto eso que muchos en lugar de centrarse en las escenas que provocan terror en desarrollarlas bien en transmitir ese terror de los personajes han contado toda la historia y claro eso ha dado lugar a dos cosas por un lado a personajes muy tranquilos por muy terrorífica que sea la situación y si el personaje está tranquilo el lector va a seguir tranquilo no va a pasar miedo y por otro lado a que en muchos casos las escenas más importantes que son las de miedo, las de terror, se pasen deprisa y corriendo, no se profundicen en ellas, no se desarrollen bien e incluso se lleguen a eliminar del relato. Ha habido algunos relatos en los que se desarrollaba la historia de antes, se desarrollaba la historia de después y no se desarrollaba la escena de miedo. Entonces, claro, eso no transmitía ningún miedo. También he visto que en muchos casos, a ver, eh, ya digo, el las escenas de, de terror requieren una técnica requieren pensar cómo está el, el cómo transmitir el terror del personaje cómo desde antes ya empezar a crearlo a través de la atmósfera vale que es una, una cuestión de tratar el espacio de la narración pues no sé es eso como por ejemplo en, en los libros cuando dice estaba todo muy oscuro se oían ruidos que eso es crear una atmósfera vale y luego eso tiene que llegar a un clima que es el momento de máximo terror. Hay muchos relatos que en ese clima no lo han sabido resolver bien y entonces lo que han hecho ha sido provocar una sorpresa. Han puesto un punto de giro que cambiaba completamente la situación, que daba una sorpresa. ¿Qué es lo que pasa? Que eso es anticlimático. Eso lo que hace es estropear el trabajo que se lleva realizando para crear la sensación de miedo. Si lo conviertes en sorpresa, se acabó, lo tiras por tierra. Y eso lo he visto en muchos relatos. Han considerado que, que no es que hayan considerado, sino que han, han visto que no sabían cómo terminar ese clima, cómo realizar ese clima y, entonces, han optado por, por ese giro sorpresivo. En, en algunos también he visto, muy poquitos, pero también en el tema del final feliz. El final feliz está muy bien, pero cuando has desarrollado el clima. <ríe> si no has desarrollado el clima, estamos en la misma, y si no has conseguido subir ese, esa tensión, subir ese miedo para llegar al punto máximo, luego relajas, pues al final feliz, ahí queda como un... No sabría decirte, como que está muy bien. Sí, el relato muy bien, pero es que se queda muy corto. Pero no da terror, no sería, claro. eso no entra dentro de lo que son las técnicas de... de bueno, eso las técnicas que se, que se utilizan para para crear ese ambiente, para crear, que al final el objetivo es crear terror en, el, en el, la persona que lo lee. Exactamente. De hecho, hay un género de terror que es el psicológico. En el terror psicológico no pasa nada. Lo único que se centra es en, en, en reforzar, en narrar lo que es el miedo del personaje. Y son los que mejor funcionan. O sea, no necesitamos desarrollar una historia, no necesitamos contar el, el cómo ha llegado hasta ahí o cómo va a terminar la historia, lo que se necesita, lo más importante del relato es centrarse en el miedo del personaje, en desarrollar bien y reforzar bien el miedo del personaje, porque ese es el miedo que va a llegar al lector. Marina, ¿qué es lo más complicado de, de ser jurado? Para mí, Personalmente, el leer relatos muy buenos, pero que no se ajustan a los criterios de, de clasificación. Relatos que a lo mejor tienen una profundidad existencial o una calidad narrativa estupendos, pero que por una razón u otra no son un relato de terror. Entonces me tengo que dejar fuera y no puedo decirle al escritor que, bueno, te lo he dejado fuera, pero es buen relato. Eso es lo, que más me, lo más difícil para mí, sobre todo el no podérselo decir, como no poderle explicar por qué. Y aún así que, que, pues eso, que el relato no está clasificado, pero el relato es bueno. Que a lo ese, mejor, si ese relato se presentara en otro concurso de, de eso con otra temática, puede que resultara ganador o puede que, re, que resultara finalista, pero sí. que que la característica del mismo no, no podía considerarse para este concurso. Exacto. Eh, ¿Qué le dirías a qué le dirías eso a todas estas personas que, que han participado y que, y que no han entrado dentro de, de los seis finalistas? Pues les diría que siguieran intentándolo, porque a escribir se aprende escribiendo. Y a lo mejor es el primero, el segundo, el tercer relato que escriben, y a lo mejor para llegar a ser finalista, pues tienen que escribir 25 porque cada uno va a mejorar al anterior. Entonces, si tienen en cuenta las características y las técnicas de, de género terror que a lo mejor no la han tenido en cuenta, ya simplemente con para el próximo relato, tenerlas en cuenta. Si intentan varios, irán mejorando y si van mejorando tendrán más posibilidades de ser finalistas. Entonces claro pues... que el hecho de que no hay este año esta convocatoria no hayan sido seleccionados que no les frustre. Que seguramente... Se escribiendo a lo largo del año. Perdón. Mire. No, no, no, que seguramente que para el año que viene escribirán muchísimo mejor o tendrá seguramente, seguramente más difícil. Eh, bueno, bueno, no sé. Yo no, lo no. difícil. Eso quiere decir que los escritores mejoran, que son buenos, o sea, que son mejores que este año. Si una persona este año no ha escrito un buen relato y el año que viene escribe un relato mejor, pues oye, mejor. Claro, va en camino de ser buena escritora. Marina, ¿qué, ¿y eso qué le diría a los finalistas que casi lo han logrado? Pues les diría que si casi lo han logrado es que escriben muy bien, que van en camino, pero que aún tienen que perfeccionar un poco, claro, para llegar a ser el ganador. Entonces lo mismo, que, que no se desanimen, que sigan escribiendo, que sigan mejorando y que a ver si el año que viene pues, llegan a ser ganadores. ¿Y algo más que te gustaría añadir, decir, o algún consejillo más? Pues Para mí hay un consejo fundamental, que es que para escribir hay que leer. Y que para escribir terror hay que leer a buenos escritores de terror. Entonces es leyendo, como, como ellos se van a dar cuenta de qué técnicas se utilizan, de cómo se utilizan, verlas en contexto en particular. Yo, yo soy gran admiradora de Edgar Allan Poe, ha sido maestro de maestros y sé perfectamente que, por qué, yo en particular, entonces recomiendo firmemente leer a Poe, por mucho que sea un escritor de hace ya tiempo. Otro de los grandes es Stephen King. A Stephen King yo le he leído más en relatos y tiene unos relatos impresionantes como que es capaz de crear terror a raíz de un tema completamente absurdo no necesita es, es uno de los dos autores en los que desarrollan tan bien las técnicas las utilizan tan bien que el argumento es lo de menos pero claro eso lo van a aprender los escritores los, los aspirantes a escritor leyéndoles fijándose analizando cómo va cómo está articulada esa generación del terror ese clima esa atmósfera a leer, a escribir se aprende, escribiendo mucho, pero también leyendo. Yo también leyendo. Pues muchísimas gracias, Marina. Muchas gracias por tus consejos y, y por el tiempo que, que, sea, bueno, que nos has prestado y que, que tengas muy buena tarde. Y esperemos vernos el año que viene. Sí, al año que viene aquí estamos otra vez. Por lo menos por mi parte. Sí, y yo por lo menos espero yo también que sí. Bueno, muchas gracias. Buena tarde. Buena tarde.